El 90% del servicio de taxi en el Perú es informal. Muchos de ellos están estacionados en centros comerciales, universidades, discotecas o en aeropuertos. Y algunos tienen denuncias de robo, asaltos, acoso sexual y hasta secuestros. ¿Cómo identificarlos en un país con más de 2 millones y medio de autos? Luz Ambar, una organización dedicada a la seguridad vial, decidió actuar. Presentamos #taxi. Muchas personas denuncian estos crímenes en las redes sociales, pero no existe un registro de estas denuncias al que todos puedan acceder. Por ello usaremos algo único que identifica a cada auto, sus placas, y le agregaremos un numeral. De esta forma crearemos cientos de hashtags que almacenarán las denuncias de los propios usuarios. Ahora, si pasas peligro o recibes un mal servicio, podrás denunciarlos agregando un numeral a su número de placa y etiquetando a Luz Ámbar. De esta forma, miles de personas podrán encontrar tu denuncia antes de subir a un taxi y decidir si lo toman o no. Así haremos una ciudad más segura para todos. #Taxi Ayúdanos a crear el registro de taxis más grande del Perú.